El verano es la estación del año en la que más calor pasamos, tanto las personas como los animales. Por eso es esencial que estemos constantemente hidratados. Nuestras mascotas en ocasiones pueden rechazar el agua que se les ofrece en recipientes tradicionales. Puede ser por varios motivos. Se llena de polvo, pelos, residuos, migas de pan, etc. Sobre todo si no las cambiamos, alguna vez al día. ¿Tú te beberías el agua del recipiente de tu mascota? Para dar solución a ese problema existen fuentes que distribuyen agua en movimiento, en lugar de agua estancada. ¿Queréis saber cómo funciona? En este vídeo os lo explicaremos. Hola simbióticos, bienvenidos aquí a, una vez más a la tienda. Hoy queremos presentaros esta fuente, en este caso tenemos el modelo de Trixie, y queremos eh, presentar eh, cómo funciona, ¿vale? Hay clientes que han venido, la han visto, han preguntado cómo, cómo va. Y bueno, pues he querido hacer un vídeo para, para explicaros cómo va, ¿vale? Eh, tiene un caudal que aquí vemos, eh, se pone en el mínimo para perros y gatos que son animales pequeños. Y va al máximo para perros que son grandes, como el golden, como un dogo, como un pastor alemán. El cual, al ponerlo al máximo, tiene un recipiente aquí que podemos ver, el cual se llena. Eh, pues, casi a tope, casi que se sale el agua, ¿vale? Bueno, es una fuente que también refrigera el agua, a través del movimiento de impulsión de la bomba, pues hace de que se enfríe el agua. Cuando sale por aquí, eh, el agua sale a una temperatura, a ver, no fría fría, pero sí bastante más fría que, que el agua que le dejamos a nuestro perro en su, en su cacharro, ¿vale? Luego también oxigena el agua, puesto que cae, hace burbujas que hace de que se oxigena el agua y bueno, es pues un agua de más calidad porque tiene más oxígeno. Y, y bueno, y lo más importante, lo tenemos aquí, ¿vale? Lleva un filtro, en este caso lleva cuatro compartimentos, el filtro es un filtro de carbón, ¿vale? Carbón activo, ¿vale? ¿Qué hace ese filtro? Pues bueno, pues elimina toda la suciedad de pues restos de comida, elimina la suciedad de babas que echan los perros, pelos, todo lo que vemos en casa a diario en los cuencos, del agua estancada que dejamos, ¿vale? porque es muy importante, yo siempre lo digo, ¿tú te beberías el agua del cuenco de tu mascota? Sabemos que no, para ello, aquí tenemos la solución. Otra cosa buena que tiene, que tiene esta fuente, eh, sobre todo en gatos, eh, los perros no tanto, pero los gatos sí que es verdad que si beben el agua estancada, el agua que no se mueve, un cacharro de agua puesto, ¡pum! Y, y no se mueve, sí que es verdad que hay gatos que ni siquiera beben. Entonces, al ver el agua en movimiento, muchos, en este caso gatos, yo lo tengo comprobado con los míos, al ver el agua les estimula, les estimula que, pues que beban. Entonces, sobre todo en verano, lo bueno de que al ver el agua en movimiento estimula y fomenta el consumo de agua para que estén bien hidratados nuestras mascotas. Va, bueno, se alimenta con un puerto USB, también se puede aplicar un, un adaptador, a corriente, a, a 240 y bueno el consumo es, es mínimo, son dos vatios. Si os gusta el tema de las fuentes, para que vuestro perro o gato beba agua de calidad, os dejamos un enlace aquí arriba en el que podréis ver diferentes modelos de fuente. Esta fuente la tenemos aquí en la tienda, normalmente estará fuera. Si no está fuera y la queréis ver, en algunas ocasiones la ponemos también aquí dentro para los perros que entran a la pelu, salen sedientos en esta época del año y a la que salen, pues ya aprovechan y beben. Y cualquier duda que tengáis, os la podemos resolver. Finalizo dando las gracias por ver el vídeo. El objetivo que tengo es que quede claro cómo funcionan este tipo de fuentes y que realmente penséis en la importancia que tiene que vuestra mascota beba agua de calidad. Con este tipo de fuentes, con este modelo, con otros modelos, cualquier tipo de fuente que lleve su filtro, que oxigene el agua, que la refrigere, vuestra mascota podrá beber agua de calidad. Gracias por ver el vídeo y si os ha gustado por favor darle a me gusta, suscribiros al canal y sobre todo, estar atento, que en próximos vídeos tenemos consejos para el bienestar de vuestra mascota. Adiós.